Amigos con ustedes en su programa de mañana, esto es de mañana desde las 7 hasta las 10 de la mañana por Telenor Canal 10. Miren, en el 2015 yo estuve en la Feria del Libro y me topé con este libro, Una Centuria Tocando Acordeón. Aquí eh, un, el autor del libro plantea la tesis de que el, el, el siglo del acordeón en realidad comenzó con Ñico Lora y terminó con Tatico Enrique, los dos mejores acordeonistas que ha dado este país. Le caí detrás a Pedro Carrera Aguilera y descubrí que, aún habiendo nacido en Tomás, habiendo nacido en Santiago Rodríguez, se mudó a Tenares y entonces me hice amigo de un hombre tan brillante como don Pedro Carrera. Y aquí está con nosotros. Buenos días, don Pedro. Buenos un días, un placer saludarle y tenerle acá. Y la verdad acá. es que me, eh, al ojear. Eh, encontrar que de casualidad llegó un artefacto o un aparato desconocido para los dominicanos sí, claro. en una importación cualquiera de mercancía sí. ¿cómo es eso? ¿y, cómo? y se comprueba? Entonces, ese aparato se constituyó en parte de la dominicanidad la acordeón define la dominicana dominicana dominica. eh, eh, Mira, eh, aquí no sé el merengue que se hacía aquí era muy rutinario, muy pedrario. Era un merengue con una guitarra llamada el, el 3, 3. que nosotros dejamos de conseguir la guitarra española uh -huh. cuando España nos dejó solo. El que tenía guitarra la se dañó con el tiempo y entonces se inventó un, un, una guitarra hecha de tabla de, de, de, de de, de, de, de pino o, o caoba, y se le ponían tres cuerdas. Oh. Y esa cuerda aquí no había cuerda, esa cuerda se hacían con tripa de, de, de, de gato. De gato. Sí. Se sacaba sí. la tripa de gato, se ponían a secar, y se ponía la cuerda con eso. De gato. De gato. Que había también el cuatro, con cuatro cuerdas. Entonces, tocando esa guitarra, tum, tum, tum, tum, tum sonaba, una, una guira y una tambora. Ese era el, acordeón, el merengue que se hacía aquí. De ese merengue eh, queda uno que pudo superar, entrar a la era del acordeón, que es la muchacha de Juan Gómez. A las muchachas de Juan escrito Gómez. Escrito en 1854, que era un merengue eh, de cabaret, de sitio, de la calle. No era un merengue para salón. Por las letras del merengue. Porque la letra originales decía: las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien. Y se lo dan a todo el que ven. Wow. Ah, y luego le cambiaron. Sí, para entrar a salón. ¿Y dónde es Juan Gómez? Juan Gómez es un distrito municipal de Montecristi. Sí. Eh, yeah. Entonces, para entrar a salón, le hicieron ese arreglo: las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien. Eh, pero, tienen un pero tienen una maña que serían de todo el que ven. Sí. ahí lo, lo, ahí lo, lo pusieron mal, lo, lo salonizaron. ¿Qué sucede? Qué que nosotros negociábamos con Alemania, uh -huh. vendíamos el cacao, el café, esa cosa, la cera, la miel, uh -huh. era con todo con Alemania para el siglo XIX. Y Alemania se dio cuenta que el dominicano no tenía en qué gastar el dinero, lo, lo guardaba. Entonces comenzó a traerles cosas. O sea, mire, yo te traje un, un par de zapatos, lo que están de moda ya. Yo te traje esta sorbetera para que tú hagas jugo, que no haya batido O helado. Agua. Sí. Te traje una depulpadora para que tú muelas el café. Te traje un, una, un aparato que tú, eh, eh, el arroz no tiene que pilar, majarlo a, a pilón, sino que tú lo muele. ¿sí? Hasta que en una de esas llegó el acordeón. Vino un acargamento de acordeón. Eh, aquí no se conocía eso. También tan, vino sin, sin método de, de, de cómo se tocaba. Yeah. Pero le gustó mucho la, a, a, a, a, a, a, a, a la gente. Tanto así que el acordeón llegó a la Casa a Montecristi. Y de aquí, de la Bella, iban gente a ver el acordeón. Chaparato. <risa> la novedad. Y, a, y comenzaron. El acordeón se toca de oídas. El acordeón, eh, tú vas a estudiar en una academia y, todo, y aprende acordeón, pero tú, tú puedes aprender en tu casa. Igual que la trompeta. Sí. No sé si tuviste una niña dominicana que vinieron a buscar aquí, de Estados Unidos, que interpretó por amor a... En, sí, en, en, sí, la, sí, la, sí vimos sí. en las redes Eso de sí. oída, ella no sabe leer música. Eso de tanto eh, broma. Entonces la gente comenzó a mover el acordeón hasta que sacaron merengue. Es decir, que la niña fue a puro pulmón. Sí, a puro pulmón. A puro pulmón. Mi abuelo eh, era tocador de acordeón y sí. hacía también canciones. Incluso sí, claro. a, a Tatico le hizo algunas. Y, ¿Escribía? Sí, sí. ¿Cómo sí, y, se y, llamaba? Y hubo que regalarle un acordeón obligatoriamente. <risa> y, y tenía su acordeón ahí encima de, de la espaldar de la cama. Ahí lo tenía. Y él me dice que tatico, lo de Tatico era extraordinariamente... Divino verlo Pero tocar, lo mejor que había. Porque se compenetraba tanto con el acordeón que a veces lo partía. Era un don, <risa> un, don, un monarca, don. realmente sí. era un monarca. Eh, pues, ¿Cómo bien, se llamaba? Con el perdón, don Pedro, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Eh, Alfonso López. Alfonso López. En bien. 1876 llega el acordeón a Montecristi. Y cuenta eh, uno de los grandes acordeonistas, los primeros acordeonistas, Nicolora que cuando él compró el de él a los 15 días. Ya sabía un merengue. Ya había tocado un merengue. merengue. El acordeón tumbó el merengue que existía. La gente no quería bailar con ese, ese merengue tocado con tambora, cun, guitarra cun, cun. Y, y cosas. Porque el acordeón tiene una gran facilidad con la décima y el pareado. Y es que el acordeón tiene 20 fuelles. La décima tiene 10 versos. Y entonces el fuelle, dos fuelles le, da, eh, le dan ritmo a un verso. Y eso yeah. es extraordinario. Igual que pareado, cada pareado eh, cae dentro de, do, de dos fuelles. Y todos los merengues buenos, perdurables, son escritos ¿Es a base de décimo pareado. Bueno, pues rápidamente, ya para final de siglo, teníamos muy buenos merengueros extraordinario, extraordinario. Y cada uno de ellos con particulares muy diferentes. Quizás el más grande de todos ellos, el más prolífico, el que más fácil salía una, una, una, una copla, fue Ñico Lora. Era el abuelo de Uchi. Sí, sí. Francisco, Francisco abuelo de Antonio abuelo Lora. De Uchi Lora. De ocho, de ocho, sí, el, el abuelo de Uchi Lora y de... La que murió el de Piqui de el, eh, el merengue de, de, de Lora era un merengue que tendía a recoger la característica sociopolítica de la época. Discúlpeme, eh, Pedro. Vamos a pedirle a, al máster que nos consiga un merengue. ¿Me escucha? De Nico Logra. O de Tatico Enrique. O, Tatico Enrique. o que nos consiga, por ejemplo, sí, que pero ojalá que sea Juanita Morel. Que vamos Juanita de... Morena sí. Que nos consiga Juanita Morel. Sí. De cualquiera de los Pedro. dos. Pedro. De cualquiera de los dos. En Arroyo Blanco, Santiago Rodríguez. Sí. ¿Y tú Existe? conoces eso? Claro. Sí, hombre, claro, <risa> conoce, claro. <risa> Yo fui padrino de una boda allá. Dios. y Es de los culpables de ese estu caso. Estudiante, estudiante, eh, compañeros míos de universidad de allá. Existe Está la familia Espinal. Ah, ah, eh, hay un decimero extraordinario que lamentablemente murió la familia Espinal. José Espinal. Que eso es, eh, eso es, hay que disfrutar. galardonado por la FAO. Sí, hay que disfrutar. Ah. Eso. Por la FAO. Sí, extraordinario. Porque... Que se quede ahí en el fondo. Él es que no, ah, hermano, hermano de Melinda Espinal, la esposa del de poeta Moreno Jiménez. Ya, Moreno Jiménez. Sí. Vamos a escuchar entonces... El merenguito. Podría ser más tarde lo que ah, ok. Sí, bien. bien. ¿Qué sucede? Que ⁇ Ñico recogía todos los aspectos sociopolíticos la época. Por ejemplo, eh, aquí estaba Trujillo en el 24, 22-24, como, como cuando la Haitiana. Sí. Así, como, como, en La Vega, en Santiago estaba el mayor Lora. Ambos. Norteamericana. Sí, sí, el eh, mayor Lora y Trujillo ascendieron porque eran eh, informantes los norteamericanos sí. y los premiaron con eso. Pero Trujillo quería ese puesto de Lora en Santiago. Y entonces eh, se informó eh, buscando informaciones contra Lora. Lora era mujeriego, hermoso, un hombre elegante y vivía con la, tenía relaciones con el... Un teniente que era dentista que la dotación en la, para la Región Norte, su trabajo era ese, sacar un diente, prepararlo, esos dientes de oro y sacionantes, y Trujillo entonces le pagó a un militar de allá, por debajo, y fórmame cualquier cosa que te de te lo dije, Vino a Dios Trujillo que lo que estaba pasando. Eh, Trujillo dijo, yo que tú me digas el día y la hora cuando se junta entonces ellos acostumbraban a irse los viernes en la tarde eh, detrás del debajo del puente del eh, río Yaque y el, ahí sí. hacían sus cosas y Trujillo cuando estuvo seguro le mandó un, un anónimo a, al teniente Mira, eh, ve esta noche, que ahí va a estar, va a estar Lora con la mujer tuya. Y ¿Dónde? cuando fue, el teniente se encontró con ese espectáculo de su esposa. Con, con el, con el, y lo mató a los dos con su arma de reclamación. Y entonces, añico Lora eh, recogió y hizo un merengue de eso, de extraordinario. que eh, Mataron a Mayor Lora eh, eh, debajo del puente, ya que mataron a, a Mayor Lora por estar enamorando a la, al teniente a su señora. Un sí, sí. merengue extraordinario, recogía cosas. Pero, en el año 16, en el, con la intervención norteamericana, él escribió un merengue llamado el 16. Ah, sí. Donde invitaba a los dominicanos a sacar a los norteamericanos dándole machete. Que fue un merengue prohibido aquí. Lo sacaron para que los norteamericanos, alguien no, no se lo tra tradujera. Sí. Eh, en Laguna Salada existía una mujer muy famosa. Hipólito habla mucho, la conoció, había mucho de ellos. Por yo decir de ella, yo creo que Hipólito estaba muy joven para cuando ella vivió, que era mamá Belica. Ah, sí. mamá Belica, sí. Mamá Belica. La, no, era. la, la, la dueña del famoso perro. Sí, la, esa de es la el, mujer. Perra. Eso, es, la perra. eso es sinónimo de malicia. No, porque mamá. mamá Belica tenía una perra que tú entrabas y la perra te, te olía. No te ponía asunto. Sí. Entonces, cuando tú salías, te agarraba te molía la letra cero. <risa> y tenía mamá Belica, suéltalo. Bueno, pues, esa mamá Belica era la partera de Laguna Salada. Yeah. Y todo el muchacho y joven que tú veías, o mujer, o hombre, necesitaba mamá Belica. Era la partera. Y ella tenía una fiesta famosísima. A ah, Santa Rosa y San Ramón. 30, eh, 30 y 31 de, de, de, de agosto. Y ella invitaba eh, de una forma eh, rara, eh, pero efectiva. Y ella te decía, mira, recuérdate que yo fui que, que, que, que, que, que cuando tú fuiste a buscar no y cuando estaba la mujer tuya, prepar, eh, muría, cosa, pariéndose. Y a la mujer le decía, eh, eh, no vaya que te voy a dejar que grite cuando te pariendo. Es decir, que era una reunión... No, no era obligado. obligado. Sí. Y los jóvenes decían, tú te vas a casar, y vas a tener hijos. Anda a buscarme, búscame. Entonces, eso se llenaba. Era bajo amenaza. Eso se llenaba. Y entonces, también lo que... Era, era, mercador, era una vendedora, era, era, una mercadóloga. Sí, se llenaba de panecitos, guanimo eh, dulce eh, casabe con, con, con, con, con maní, esa cosa. Y esa fiesta la tocaba solamente Nicolora. La solamente que hacía mamá Belica. Pero Belica maliciosa al fin le pagaba un, una fiesta y le quedaba de Bardot, a de de ah. <risa> Y Nico cogía los Pero llegó un tiempo que Nico se hizo famoso. Y ya era Nico que ponía los precios. Sí. Y un día allá, ya un merenguero reconocido en el, en el país entero y le dijo a su hermano Manuel que también tocaba mira Hoy es la última fiesta de mamá Belica. Fue, tocó, amaneció tocando. Y entonces terminó la fiesta con este merengue. Esto dice Ñico Lora, en medio de la jornada, aquí en Laguna Salada. Que son fiestas de, de la maneca hasta que salga la aurora. Para que le toque a, a Abelica, dejo a mi hermano Manuel Lora. Y no bebió más. <risa> se despidió. Sí, se sí, hizo sí. Una despedida extraordinaria. Sí. Bueno, pues ese era ñico. Pero sucede que junto con Ñico de Santiago, también de la joya de Santiago, estaba el, merengue, el merenguero más perpicaz que ha dado el país. El hombre que eh, conseguía un doble sentido extraordinario en los merengue, que era Toño Abreu. Mm -hmm. Toño Abreu es el, el autor del merengue eh, caña brava. Ah, Ese que le dice a los hombres, que a los sí. hombres a viejo verde, cuando no había viagra, ni había nada, sí, sí, sí. que se acabó la caña y se acabó el moler <risa> ¿Le está diciendo? Ya, ya y bueno. Es también el autor este, de un merengue llamado Gallo Peleado. Si tú... Si te dicen a ti que es un gallo peleado, tú piensas que es una gallera que ha matado un gallo y le han dado ese gallo a un pobre para que haga un... Un rimpiado, un, ripiado, ripiado, un gallo, ripiado, eso, el gallo no se refiere eso el merengue? No. El merengue es hijo de un hombre de la calle, un hombre que conoció la calle, un hombre que conoció los lenocinios, los, lenocini, los cabaretes y eso. Eh, gallo peleado es, es un término que se usa... Para, para cuando definir. una prostituta ha, ha convivido con varios hombres en una noche. Y al final, cuando tú vas, lo que hay es un gallo peleado. Ya. Y él <risa> graba gra, gra, gra, Aunque tú me veas medio así limbajo, a mí no me brinde tu gallo peleado. <risa> <risa> <risa> que tú lo veas medio borracho. No claro sí, tú que No me brindes tu gallo peleado. Sí, sí. Bueno, pues, él es también autor de un merengue que nació aquí, en, en, en Pimentel. Ya. Eh, Cahuévela. Ah. Ah, se comían a Cabo Evela sin Cabo Evela, saber de qué sí, murió. Claro, Cabo Evela nace de la forma del caso siguiente. Los los y eso no se usa, pero los ayuntamientos vendían el derecho a la carnicería. Se provecho, usa. Sí, Está, sí, sí. Eh, esos son los proventos. Esos son sí. los proventos y se sí. le da y se le otorga por, por subasta. Exacto. A quienes otorgan o van como licitadores, como se le puede llamar ahora, eh, esos permisos para poder ejercer la la, la venta la compra y venta de carne. Lo mismo va a pasar que los alcaldes tienen todavía sí, claro. la función sí, sí. de otorgar el certifico para poder trasladar dentro de este territorio esos animales. Eh, eh, aquí en, en Pimentel... Lo que pasa es que hay una irresponsabilidad de funciones, de funciones que no lo y cumplen. Eh, eh, en, en Pimentel existía un hombre llamado Pindison, sí. hijo de norteamericano y de una samanense. Sí. Sí. En una finca por ahí, por sí. la, la carretera que va a las Pin Dison era el que compraba eso, todas pues, esas cosas. Lo prometo. Sí. Era el dueño de la carnicería. Y tenía un, un, una, una, una forma de promover su carne de forma elegante. mucho tiempo duraron los Dolph Dixon viviendo por aquí, en la, sí. en, la, en, la, en la en el Carmen, por aquí, ¿verdad? Yo estaba pequeño. Uh -huh. Y entonces él paseaba el becerro que iban a, a sacrificar eh, ese al día, otro día. Al otro día. Y la gente sabía que iba a comer buena carne, forma de mercadear eso. ¿eh? Sí. Y Peterson sí. era una autoridad con eso de, de seriedad, honestidad sí. y cosas, la carne, la calidad. Y él mismo hablaba mucho de la calidad de la carne. Cosa. Pero un día se le metió la malicia. La Belica un... apareció ahí. Sí, había una, una pareja de un señor que tenía un par de bueyes. Tú sabes, antes no había tractores y se araba todo con bueyes y y había uno de ellos tan flaco, tan viejo, que le decían cabuevela. <risa> Muy bien. El eh, pobre. Y Dixon le, le compró, le dio, le dio un par de pesos por el güey. Con cabuevela. Sí. Y en lugar de becerro que exhibió... Ma, eh, mató a cabuevela. Ma, mató a cabuevela. <risa> Entonces, <risa> la gente... Eso es, a, al otro día, eso fue chiqui chiqui en el, el, el, el, el poblado. Que esa carne que no se ablandaba, que por más que, eh, que se hervía, hervía <risa> y que cuando tú te ibas a comer era, sí. era más, más amelgo que, que masa, y comenzó por ahí. Y de ahí nació un, un, un, un refrán: y era que si tú te casabas con una muchacha, y no te salía la cosa como era, hasta te comiste que <risa> <risa> Mire, hay una, e historia, e e hay una historia, muy triste alrededor de ese personaje que usted acaba de mencionar de sí. En una discusión de gallera, él se peleó con un querido locutor, Franco Macorizano, uh. y lo mató frente a la emisora, La Voz del Progreso. Ese es el papá de José Manuel. José Manuel, el, el chino. El chino ten. El chino ten. Pues sí, si entonces, sí. eh, muy si amigo iba, de mi familia antes se y acostumbraba mi madre. a ir a, a, una, a un el velorio merengue. y comer, acá. la gente no come ahora los velorios, sí. pero antes vivía, vivía, vivía a comer los velorios. Y si esa comida te hizo daño, tú te comiste con huevela. <risa> mire, mire, hay, hay una... A, a, a, creo que fue a Uchi y Lora que le escuché eh, comentar. A, a, Tatico Enrique compone un tema que se llama las siete pasadas. Las siete pasadas está considerado uno de los mejores temas a acordeón. Lo que Uchi decía y eso quiero corroborarlo con usted es que para que alguien se consagre como acordeonista, tiene que interpretar perfectamente las siete pasadas. Si no, no sabe tocar acordeón. Bueno, eh, búscame eh, las siete pasadas de. Eh, siete... Es un tema instrumental, no tiene. Sí, no sí. Las la siete, siete pasadas pasada de... Es es, es, es es un examen para es... un examen. aprender a tocar acordeón. Un examen. Pues pide la o amado sea, lo para último ver. que tú tocas, cuando tú estás en, en mi pueblo ¿De hay la de escuela Escúseme, de... Excúcheme, eh, ¿De, sí, claro. ¿De, ¿De quién? Eso es Tatico Enrique, de Tatico Enrique, Entonces Las siete Enrique. pasadas. Las la, la siete, siete pasadas, la siete pasadas de que te Tatico en que lo busquen, Para introducirte como acordeonita es eso. Las, las siete, siete pasadas. pasadas. Es, una, es un tema perfecto. So aquí ahí están todos los ritmos que puede dar el acordeón. Es la mejor interpretación del mundo americano. Eso. La hizo es una joya, Alemania lo duro. reconoce. Tático. Tático. Entonces, déjame concluir y... para que pasemos a. a Oigan, ¿qué sucede? Que bueno, vamos ahí, a escuchar ahí. un momentito. Súben un poquito. Bien. Precioso tema. Y vale señalar que ustedes sí, le ven quisiera, en su libro... Don Pedro, quisiera hacerle una pregunta. Veo que su ah. libro dice desde de, de, de Nico Lora a Tatico Enrique. Si usted hizo eh, esa recopilación de, en esa parte de la historia, eh, entendiendo you. que esos fueron los reales representantes de, de, de la música de acordeón, o eh, eh, preguntarle por qué excluyó, por ejemplo, a los nuevos, eh, por ejemplo, Francisco Yoa. Eh. Ah, sí, sí, sí, eso es una buena, buena pregunta. Eh, yo, te, yo tuve en mis manos todos esos documentos, eh, incluso hasta de los merengues, los actuales. Pero si tú estudias el acordeón, te das cuenta que el acordeón llegó en 1876. Uh -huh. En 1976, el 26 de mayo, muere Tatico. Y con Tatico se acabó el merengue realmente. Merengue, Guida, Tambor y Acordeón. Un acordeonita para hacerte un merengue, que no lo hace si no, si no hay un saxofonita ahí. No son capaces. Entonces, no tienen, Francisco Lloa no, no, no encaja dentro de, de ese no que tipo no, de meren. No, no sabe tocar. Que no lo sabe tocar. Que no, no, no, no sabe tocar, no sabe manejar el acordeón. Entonces, Pacho por ejemplo. Es el pie de amigo y, de la Y, de y, amiga, y, y es, los nuevos que tenemos. El acordeonita se pone a hablar así. Suelto y, y, y, y, y la, la es el, el que sigue. Sí, sí. Eh, pero entonces, don Pedro, entonces eh, los nuevos que tenemos, por ejemplo, eh, Giovanni Polanco, el prodigio, no son eh, acordeonistas. No hacen lo cachato. No hacen lo que hacen lo... No hacen lo que, no hacen lo que Y mira que el prodigio es bueno. El prodigio es bueno. Muy bueno. Pero es así. Señores, miren con Pedro Carrera Aguilera, excelente. no se termina nunca. Tenemos que invitarlo nunca. de nuevo, que que... Invitarlo de sí. nuevo porque Gracias. mira que ahí se quedó no, no, todo. No, no, se quedó. Yo lo que quiero es que tú lo invites a, a la casita que tenemos Ah, allá No, pero en la podemos hacer una tenida, allá, hacer sí, una tertulia con él allá. Sí, Hay sí. una sí. invitación sí. pendiente Yo me con todo el hambre. Vamos a hacerlo con toda el hambre vamos a hacerlo. No ¿El libro dónde se puede conseguir Don con Pedro? a adquirirlo. Bueno, yo quiero el, comprar el uno. El libro está agotado, yo ¿Cómo conseguir a un ejemplar. Ah, bueno, pues o entonces sea, vamos Pero a... Primero me lo hace llegar a mí, yo se lo hago llegar ¿Y tú a... Tú sabes qué sucede con los libros. Que editar un libro se ha, se ha hecho muy caro. Sí. Sí. Caro. No sí. es tan rentable. Entonces, editar un buen libro tiene que buscar un dineral. Sí. Yo tengo libros guardados que no lo he editado porque me cuesta... Eh, eh, 100 mil, 150 Y rentable no el negocio Y para que la gente, la gente que lo quita leerlo por ejemplo online De manera digital, no se pueden crear eso en PDF Que la gente pudiera y manejarlo esa fuera una opción don Pedro sí, Que usted pero pudiera a través de me Amazon Me han pedido bueno, que, que, que lleve los libros a Amazon sí. yo, puedo, yo tengo eso digital Que usted pueda sí. llegar en mi caso, bueno, yo lo prefiero físico, no me gusta bueno, leer eh, digital. Eh, sí. Con Don Pedro no se termina. Esta, yo no voy a concluir esta sí. entrevista porque esta, esta La es una primera parte. Sí. Sí. Esto es una primera parte. Gracias a Don Pedro Carrera Aguilera, un hombre que me Me, me hace digno de su amistad y le agradezco mucho eso. Eh, nosotros vamos ahora, Don Pedro, muchas gracias. Que pase un feliz fin de semana y, y, el, y, el, y, el, y el, buen Gracias. gracias. Manténgase gracias, ahí un, un, un, un momentito sí, con gracias nosotros. Gracias por esa. Introducción, un porque continuamos historia, de, de, de historia de historia. De sí, sí. De Juanita Morel. Sí, sí, sí, está bien. Hay mucha Miren. gente ahí en Belezada escuchándote. Sí, así todo es, así es. es. De mañana.